Buenos días, otra vez para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que siempre está pendiente de, nos, de, sus, de sus hijos. Quiero contar este testimonio muy brevemente. Eh, ayer, mi nieto Salomón, Gustavo Gutiérrez, se encontraba con 39.7 de fiebre. Empezó la fiebre en la tarde, como a las 2 de la tarde, y bueno lo acosté pero el niño no normal no no presentaba aún teniendo fiebre tan alta no, no decayó en ningún momento pero después bueno se quedó estaba quedando dormido y la fiebre subía en vez de bajar subía mientras lo metimos a bañar eh, en la bañerita para que le baje la fiebre y poniéndole pañitos y dándole a apireum para que le bajara la fiebre no le bajaba con nada en ese momento yo le dije vamos a llamar al, al Pastor David, que mire eh, por medio de, de, del pañuelo del Pastor Jeroli, y nuestro Señor Jesucristo, mis niños lo sana en este momento. Así fue, como siempre, muy cordialmente, muy atento, que eso es lo maravilloso que él tiene, que él le satisface atendernos a nosotros. Oró por mi nieto, y mi nieto pasó la noche bien, se le bajó su fiebre y hoy está corriendo por toda la casa como si nada hubiese pasado. No sabemos de qué le dio esa fiebre tan alta, no sabemos nada. Y bueno, y no, lo sanó y ha estado bien. Y no tampoco nos interesa saber qué fue lo que tuvo, porque Dios ya lo sanó. Le doy las bendiciones, miles de bendiciones al pastor David. Que Dios me lo bendiga, me lo siga protegiendo. Y con ese ánimo tan hermoso que él tiene de atender, y ser buen servidor para todo mundo. Amén.